Le preguntamos a los patroncitos, a toda la gente que está suscrita a patreon.com slash Carlos, qué cosas absurdas estaban pasando en Venezuela, qué cosas no se entienden y le hemos cambiado el nombre a este programa y en vez de en serio ahora se llama... ¿En serio? <risa> Ella es Naki Soto. ¿Y él, Luis Carlos Díaz? Queremos explorar, Naki, cosas insólitas o cosas que no se entienden, sobre todo desde afuera, de lo que está pasando en Venezuela. Ah, no. la verdad... Es todo, es muy complicado explicar este país, primero para uno con nacional y segundo para alguien que ya tiene... Con dos meses que te hayas ido de este país ya se te hace muy complicado Mira, tú, si te fuiste hace dos semanas ya el dólar estaba en 14, es decir, te fuiste en otro país. Solo en el mes de agosto el dólar aumentó 97% en la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. ¿Cómo explicas tú eso? Nuestro trabajo es explicarlo, nuestro trabajo es más o menos hacerle creer a la gente que entendemos qué está pasando. <risa> Primera cosa absurda, hay distintas realidades. Lo repiten todo el tiempo. En Venezuela hay distintas realidades paralelas. No puede ser que en el mismo país donde hay una emergencia humanitaria compleja, hay gente que sale a comer. Y la realidad es que es una realidad. Muy compleja. Pero ¿cómo la ves tú? Uh, mi experiencia fue igual cuando, cuando me tocó visitar Cuba, una de las cosas que nos advertían en el aeropuerto al llegar fue así como bienvenidos bienvenidos a la isla Ah, y lo que usted necesite, aquí lo hay. Siempre que tenga para pagarlo, aquí lo va a encontrar. ¿Quiere un elefante? Aquí tiene un elefante. ¿Quiere un colmillo de mastodonte? Aquí se lo podemos conseguir. Y todos los que íbamos en el grupo lo veíamos así como, pero usted se siente bien. Y no es mentira. Es. Hay una realidad para la mayoría eh, bueno, que está asociada a la austeridad al, al, al no tener lo necesario No tener lo suficiente Ni siquiera libertad Pero todo aquel que llegue Con dólares suficientes para pagar Lo que se le pegue la gana Lo va a obtener Y no todo el que tenga ese nivel de vida Parte de un fin sospechoso Un fondo sospechoso no, Es señor. decir, se puede vivir en esa cosa paralela En esa burbuja porque se generan los ingresos, porque se trabaja, porque se cuenta con ahorros, se cuenta con remesas, se cuenta con la capacidad de, de producir cosas, no necesariamente... Que venga del de robo, la corrupción, el enchufe, un montón. Pero no son muchas realidades. Es la misma, muy compleja, muy obscena en sus desigualdades. Así es. Muy, muy visible como, como unas cosas y otras ocurren al mismo tiempo, pero pasan. Y además el principal productor de desigualdades es el gobierno. No es uh, gratuito que todas las protestas que han ocurrido en semanas recientes de trabajadores públicos reclamando reivindicaciones laborales lo han Hagan solicitándolas en dólares y por unas cantidades realmente asombrosas. Ninguna de ellas asociadas a esquemas de productividad. Sí, para nada. Entonces, tienes a los empleados de la Cancillería diciendo: Merecemos un salario de 500 dólares mensuales. ¿De dónde va a salir esa plata? Nadie te lo responde, es como si no hiciera falta esa parte de la ecuación. Yo lo reclamo y tu Estado, tienes que cumplirme. Bueno, entonces mientras eso se resuelve, la cosa es sí, en serio, hay muchas realidades ocurriendo en una sola compleja. Segunda cosa que es absurdo, no se entiende desde afuera. Disminuyó el tráfico y la desigualdad, perdón, y la ¿Qué inseguridad también. La inseguridad era lo que decía esta gente. ¿Lo hizo? Claro que sí. Nos han preguntado, pero es de verdad, hay menos tráfico que antes y están robando menos que antes. Sí, en serio. Dato 1 casi la mitad del parque automotor en Venezuela está parado. La gente no consigue repuestos o no tiene dinero suficiente para comprar el repuesto o no puede reponer un carro que se ha dañado por completo. A mí que me gusta tomarle fotos a maticas que crecen en lugares irregulares. Les juro que el asunto de las tercas en automóviles sí, sí me pega muchísimo en el ánimo. Es también. una manera también de decirte es cuánto ahí. tiempo de abandono tienen Gran cantidad de automóviles en este país y con ellos camiones, todo tipo... Sí, los estacionamientos de son chiveras. Increíble. Y, y está pasando. Eso hace que disminuya el tráfico. Además se suma que los autobuses igual se han parado. Así eh, es. Las motos. Yo recuerdo un día que me tocó tomar dos mototaxis en la misma tarde y eh, ninguno de los dos tenía batería. O sea, tuvieron que encender tirándolo por una bajada para poder prender la moto y seguir. O sea, es una cosa que a la larga ese vehículo se para y no rueda más. Y pasa igual con la inseguridad. Primero, porque los escenarios para el desarrollo de escenas inseguras cambiaron. Es decir, nosotros estamos viviendo toques de queda eh, pues absolutamente auto infringidos y muy temprano además esas, esas dinámicas desde los cortes de electricidad sostenidos se mantuvieron por mucho tiempo sí. y ahora la gente sale más temprano y se encierra más temprano. Los sitios además de reunión cuentan con mayor cantidad de gente, lo que reduce en buena medida sus rangos de vulnerabilidad y los que pudieran ser escenarios más populares para el ejercicio de la delincuencia ya no tienen tal nivel de rentabilidad porque ¿qué carrizo le vas a robar si no hay dinero? Exacto, ¿qué le robas a quién dónde lo vas a vender pero además cuántos malandros quedan porque si sí hay que decirlo han migrado hay barrios a los que se va y te dicen la banda que estaba aquí se fue la banda se fue y se fue del país, salió por la frontera. Si los detuvieron o no en otro país, ya será problema de las autoridades de ese país, pero está pasando y esas bandas son sustituidas por otras, quizás con menos poder de fuego. Lo que sí ha pasado es que al revisar cifras oficiales, cifras oficiales, la policía, los cuerpos de seguridad están vinculados cada vez a mayor cantidad de delitos tanto ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y demás cosas horrorosas, como simples y vulgares robos. Pero además no, no es un tema que resuelvan, Luis Carlos. Lo acaba de hacer el fiscal impuesto por la ANC hablando de el, la, el tráfico con materiales eh, como el cemento, el cobre, el bronce y este tipo dice, mira, hemos arrestado a seis y ciento y pico de personas, eh, muchos de ellos vinculados con el mundo de lo público y tal, pero ustedes tranquilos que ya los procesamos que no hay un margen de... Así como los empleados no te dicen, yo quiero cobrar en dólares y vete tú a saber sí. de dónde Carrizo los levanta, el fiscal es capaz de decirte que cada vez más hay empleados públicos vinculados a esta historia, pero no te da una razón. claro No te dice por qué es así. Los incentivos para que roben más desde el sector oficial. Cosa que seguimos preguntando, ¿en serio hay bodegones donde la gente compra cosas de lujo y ahora resulta que la Nutella es un producto de primera necesidad la respuesta <risa> es sí y pasa por lo siguiente han sustituido en primer lugar a los puerta a puertas, sí. es decir mucha gente que compraba y enviaba cosas en caja Comida, productos de primera necesidad, pues ahora algún vamos a llamar emprendedor, vamos a ponerlo entre comillas o no, si usted le gusta, este agarra parte de su capital y dice: Bueno, en vez de traer una cajita, traigo medio container, o un container, o dos o tres containers. Son inversiones relativamente pequeñas a las que se podía hacer anteriormente en el mundo del comercio, sí. se traen, se reparten y se venden. Es decir, es una burbuja económica que puede pagar 10% del país. Por favor no se peleen por ese dato. En redes sociales basta que tú digas una cifra 10 para que digan, no, el 12. No, yo creo que el 5. ¿no? Un porcentaje pequeño de la población puede pagarlo, pero ya eso mantiene la posibilidad de que se compre allí. Seguro. Y además, bueno, dependiendo, por supuesto, de los grupos etarios, lo que se consigue en los bodegones pasan a ser como unos eh, signos de prestigio. Estatus, claro. Y no te eso... puedes comprar un carro o un teléfono, pero te compras una, una Oreo Pringles. importado te compras una galleta. por la calle y comiendo Pringles de acera a acera, aunque tenga los mismos zapatos de hace siete años. Claro. Pero también porque a veces esas cosas importadas son más baratas que las producidas acá a veces al... no la mayoría de sí, las veces dependiendo del tipo de cambio y del momento Ana, es impresionante Luis Carlos Pero sí. de hecho lo, lo compartía la semana pasada la gente con industria no, no es un problema además de alevosía ni de maldad, es que de verdad a baratas costos. Bueno, porque son industrias más sólidas, más libres, más grandes, menos claro. dependientes del Estado, etcétera. Tienes un parque industrial mejor y más desarrollado. Los que, los que tienen bebés de distintas edades lo saben, hace uno o dos o tres años conseguir pañales era un suplicio. Ahora Imposible. tienes la oferta que quieras, tamaños, olores, texturas, dolarizados pero aumentó esa, esa oferta. Ahora, insistimos, una burbuja que solamente una pequeña parte de la población puede pagar, pero sí, en serio, existe. Ajá. ¿Y tenemos dos gobiernos? Pareciera en serio que sí o en serio que no. <risa> es decir, te preguntan desde afuera. Venezuela tiene dos presidentes. Mm, bueno. Uno ejerce desde el Palacio de Gobierno, Ajá. controlando las Fuerzas Armadas, el presupuesto público y las instituciones, pero carece de legitimidad ante más de... 50, 60 gobiernos en el mundo no puede pedir prestado, no puede financiarse y además cada vez tiene muchas más dificultades para moverse en el mercado internacional por el nivel de endeudamiento y mala paga que puede ser. Entonces no, Y en el mercado nacional también. En ¿no? el pues, nacional también. La, la semana pasada sostuvo una suerte de reunión porque aquí no hay presupuesto para hacer nada de lo relevante pero sí lo hay para propaganda. Claro. Propaganda es la nómina que nunca se le acaba al chavismo. Y además del foro de Sao Paulo, ahora es un Foro Mundial Internacional de Obreros del Mundo en solidaridad con Nicolás. ¡Wow! Y raspados en la OIT, pero haciendo este ejercicio Entonces, de propaganda. Tres semanas sostenidas de empleados públicos reclamándole al Estado reivindicaciones salariales porque al sol de hoy cobran menos de dos dólares al mes y el tipo es el que tiene la fórmula para reivindicar al movimiento de obreros mundial. Propuso hacer el, el encuentro acá en Venezuela, porque es que nos sobran los reales para bueno, Y además es... podemos seguir con la agenda de Venezuela Bella, todo bello. Ese Pero es, un ese gobierno. es el mismo señor que no puede salir de Miraflores, que cada vez que hace un evento en calle le hacen fosos cada vez más grandes entre él y la audiencia, claro. por un problema de confianza. Es el tipo y nadie se explica por qué con la mayor cantidad de atentados frustrados en contra. Uno al mes, uno a la semana, con historias cada vez más revulcadas. Bueno, ese es un gobierno. El segundo es un gobierno encargado que no tiene presupuesto, que no tiene fuerzas armadas, que no tiene capacidad de acción institucional, cuyas decisiones en la Asamblea no son vinculantes con, la, vamos, con decisiones de otras instituciones del poder, pero que tiene reconocimiento fuera y puede hacer presión. Entonces es y no es gobierno. Entonces Venezuela tiene dos gobiernos. Puede ser dos, puede ser ninguno puede ser uno en problema, de verdad no hay respuesta para eso. A mí me resulta de verdad muy extraño el asunto de que el, el PSV se haya acostumbrado de la manera como lo ha hecho a ejercer gobierno desde la televisión sí, es entender que los medios públicos son el previo sistema de gobierno y en consecuencia no importa la falta de instituciones que tenemos en cualquier otro rango de la vida pública lo importante es que funcione la televisión y en función de eso bueno, ocurra lo demás. Es absurdo. En un país con este régimen hiperinflacionario, ni tú, ni yo, ni él, sabemos cuál es el nombre del ministro de Finanzas, por o, ejemplo. Sea, o no importa porque no es relevante las decisiones que tomen. Y no te lo van a decir además. Claro. Y las decisiones que deberían influir en un país en plena emergencia humanitaria compleja, en plena hiperinflación, nadie te las dice. Pero si quieres saber sobre Venezuela Bella, loco, lo que tú quieras. Sobre la misión Milagro, sobre la misión lo que se te pegue la gana, ahí vas a tener muchísima información disponible. Propaganda. Otra pregunta que dicen en serio. Hay migración interna en Venezuela. Pero ¿cómo no la va a haber, pana? ¿Cómo funciona eso? Usted está en Maracaibo. 12 horas al día no tiene luz, con suerte. Con suerte. Podrían ser jornadas más largas. Además, son intermitentes. Nadie te va a decir, epa, mañana a las 8 de la mañana se va la luz y tú sabes. No, desconexión. se te puede a las 8 de la noche, se te puede ir a las 2 de la mañana, se te puede a las 4 de la tarde. No, y nadie te va a decir cuándo vuelve, cuándo viene esa electricidad. Si a eso le sumas que no hay recolección de basura, evidentemente al no tener electricidad no tienes vida comercial, no tienes agua. Hay muchísimos servicios que dependen de la propia energía eléctrica. Bueno, la vida se hace menos vida. Claro. La gente tiene que migrar a otras zonas porque se hace insostenible. Entonces empiezan a recibir los Barquisimeto o de Barquisimeto se vienen a Caracas o se van a Puerto la Cruz. O sea, tenemos migración interna porque no todo el mundo tiene como plan de vida de irse del país o no tiene los recursos o no tiene la familia afuera. Así es. Entonces sí, empezamos a ver como de pronto en foros en Caracas cuando preguntamos ¿de dónde son? Levantan la mano varios maracuchos y aquí estamos. Entonces son como... Desplazados internos, le llamaban en Colombia Es muy duro Pues sí, en serio está pasando Siguiente punto Preguntan Bueno, pero entonces Venezuela es Narnia Porque ahí no pasa nada uh, Bueno, sí, no sé Depende <risa> pero, de la película que hayan visto sí, para decir sí. algo como eso Usted, no vio la, usted ni se leyó los libros ni vio la película de... Porque Narnia es una matazón, mi hermano querido O sea... Desde la hoja, una vez que esa pobre criatura cruza el armario, se fregó aquella historia, ¿vale? Y, sí, y es un Mario. tema justamente porque hay enormes desigualdades, porque hay una tiranía... Eh, de una rotundidad tal Que bueno, no es que no pasaba nada Es que al pasar algo, usted se sometía A ser asesinado Por reclamar, por levantar su voz Por claro, decir... convertido en estatua De piedra, por la reina del invierno Es decir, nosotros solemos utilizar Narnia como un lugar idílico en Perfecto, por gente que no vio La película, lo vio por encimita este, entonces no, cuando hablan de Narnia están hablando de un gobierno totalitario, <ríe> así que esta pregunta queda en el aire. Sí, pónganle los cadernos y todo. Otro comentario sobre lo que nos pasa. Dicen de pronto, es que los venezolanos, agárrate ahí, los venezolanos no tenemos acento. No vale. eh, Peor, peor, peor, tenemos acento neutro. Ay, por el amor de un Dios. No vale, claro que tenemos acento. Y además es, es lindísimo entender cómo la, la, la gama, hasta se nos fue la luz aquí, ¿viste? Porque está hablando de Maracaibo. La, la, la gama. Eh, los acentos en Venezuela son una locura. Venezuela son maravillosos. O sea, A mí si me usted, encantan ah, los acentos, además. Pensar que tenemos acento neutro es negar lo que somos. Coño, vete para Maracaibo. Justamente estábamos hablando Vamos de los por maracuchos. Parte. ¿Qué pasa? Que solemos tener, primero, un sistema de medios que estandarizó un acento neutro caraqueño. este, Y las regiones quedaban, o con los corresponsales, que alguna vez se les salía algo, porque se veía uno que se venía a trabajar a la televisión central, hablaba como la televisión central. Okay. Que luego en los 90 lo que hacían era imitar el acento CNN. Y si no quedaba para los, los momentos de humor... Entonces eran sketch en programas de humor donde había un maracucho, un oriental, un gocho y, y, y los acentos se nos convirtieron entonces en parodias de acentos Y sabes qué cosa es mala, o sea de verdad yo he visto muy poca gente imitar con bien acentos Claro o sea, Es divertidísimo porque la gente de la región central cree que tiene la posibilidad Un acento peludo de imitar, el guaro eh, sí, el de Barquisimeto es muy complicado Es complejo, el de, el de Ciudad Bolívar Sabes que yo tengo una, una pelea con eso Porque Guayana Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana Tienen acentos Sí, cómo no Pero como no fueron parte de las imitaciones de los humoristas Nadie lo, lo pone en los chistes Nadie habla de ellos no, nadie, vale, pero nadie, nadie no? los incorpora. Pero tienen un acento además muy, muy rico Muy sabroso gusta, sí, y además señora. con diferencias entre, entre ambas ciudades Y, y eso que están al, al, al sur Una bonita manera de entenderlo eh, revisan los videos de UCAP Guayana, de la Universidad Católica Andrés Bello Perfecto. en Guayana, que claro, claro. Tien, tienen de verdad un registro muy bonito eh, y como son voces muy nobles, muy jóvenes, son más sabrosas todavía de identificar claro. este es un registro riquísimo y muy diverso. Tenemos además acentos mixtos que a mí me encantan, por ejemplo, los de monagas, que son una mezcla entre oriental y llanero, en la oh, zona sí. donde termina el llano, ¿Cómo no? por eso ¿Cómo que no? monagas se come cachapa con carne en es vara una preciosidad. pero eso también pasa hacia el otro lado hacia Trujillo, hay zonas que tú ves la mezcla entre entre entre andino con llanero o me pasa a mí en mi zona, de los valles del Tuy los valles del Tuy está entre el acento malandro, ¿no? Ajá. acento malandro, <risa> sí, el acento tuyero, que es un poco llanero pero tiene su toquecito. ¡Llanero! claro, no, porque la, además hay el un, acento tuyero es un desastre como el joropo tuyero, no, es, un, por, ah, es bueno. un ritmo atravesado. No, Cariños a Rafa un, Pino, pino ¿eh? eso no es un desastre <risa> a Rafa Pino, que no es tuyero, <risa> yo bien, sí que, bueno, es una belleza. Y tenemos esta gente en Caracas que cree que no tiene acento porque Aquí acentos incluso hasta por clases sociales. Sí, señor. En Caracas hay acentos por escuelas. Así en Caracas es. hay acentos de todo tipo. pero además, el caraqueño caraqueño se come las heces finales. ¿Cómo debe ser? Caracas. No dicen caracas, sino Caracas. Las aspira. Sí, no van para la casa de nadie, van pa paqueje pa fulano. Es una cosa. Y hay algunas sedes que las convertimos en jotas, efectivamente. Entonces entoje, ustedes quieren reconocer un caraqueño no dice entonces, sino entoje entoje, como debe ser y entonces vienen y dicen, no, no tenemos uno de los acentos más neutros de toda Iberoamérica, embuste cosa, nada que, ver. cosa que dicen los limeños los bogotanos todos los mexicanos, todos dicen que tienen el acento más neutro de Iberoamérica. Bueno, todos mentimos salvajemente, no, no es verdad. Hay, yo, yo sí creo que hay acentos que tienen la propiedad, la, la capacidad fonética de adaptarse a otros, pero, pero sigue siendo muy complejo porque además necesitas la destreza para llevar el registro hasta el otro. Yo esto lo resolvería de otra manera. Vamos a, a disfrutarnos nuestros acentos, vamos a reconocerlos, vamos a aprender que son ricos, plurales, sabrosos, porque ¿sabes qué es bueno? Cuando ves videos de venezolanos en el exterior, que solamente con escucharlos tú dices, ese es uno de los míos. Mira, Entonces hay sí hay un acento reconocido. De este ejercicio, del... De de la votación del, la del 16. 16 de julio, claro. hay un testimonio hermosísimo de un muchacho en Australia, él vive en algo así como en San Fernando de Atabapo, pero en Australia, Perfecto. plantación adentro camarada, y este muchacho se traslada a votar en, en Sydney, creo que era donde se realizó la votación. A 12 horas de camino. Muy bien, y cuando horas. este pana llega a dos cuadras del lugar de la votación, comienza a escuchar, bueno, Comienza a escuchar venezolano, el acento venezolano, y el tipo se va quebrando. El carajo, el coño, el arrecho, lo que sea. Lo, lo que, vaina, vaina, vaina. Lo que iba escuchando, claro. y la esposa lo iba acompañando, australiana, le decía: ¿Pero qué pasa? Tú te quieres ir, tú no te sientes bien. Y para este hombre era imposible describirle la felicidad que suponía volver a estar fonéticamente entre los suyos, el poder que tenía la voz de su gente, el registro de su Gente, en este momento que estamos tan dispersos, es absolutamente claro. importante disfrutar de ese registro. Porque además, lo rico de ese cuento es que, como la esposa es australiana y tiene un esposo que habla español, cada vez que alguien más habla español, le decía: Este es uno de los tuyos. Y le decía: es. No, no, este es salvadoreño. Ah, mira, este es uno de los tuyos. No, no, no este, este es chileno. Este es uno de los. No, este es paraguayo. Nos Hasta que todos. conecta con un venezolano. Entonces, en serio, sí. Tenemos acento, hay que asumirlo. Y la última pregunta que nos preguntan, ¿en serio? ¿Hay empresas que han crecido en Venezuela en estos años? Ah, no sé, respóndelo tú, que yo sepa ni una. Pues resulta que sí. Hay algunas, algunos sectores productivos que eran muy, muy, muy pequeños y que por competencia o por falta de competencia y demás han crecido. La producción de ron en Venezuela, después de que la importación de whisky bajó y tuvieron que migrar la producción, pues ha ido creciendo un poco. La producción de chocolates, el cacao, que se, que se trabajaba poco, se puede trabajar un poco más ahora. O sea, hay algunos sectores que pueden ver algunas expansiones. Para, pues necesitamos poner mucha más información sobre eso, porque si a bueno, mí me lo preguntan sea, de una vez, ni de broma. Que, que, que, que se hagan que, anunciantes del en serio. <risa> <no. risa> Usted, usted quiere Bien crecer bonito. con nosotros Y ah, hacen en contenidos ¿En digitales serio? Así Me que gusta. Naki Soto Esto ha sido una edición especial De En Serio Él es Luis Carlos Díaz Ella es Naki Soto Pueden seguirnos en patreon.com Naki Luis Carlos Y disfrutar Pobreo. muchos contenidos como este Y más